El karma dice, quien riéndote la hace, llorando la paga. Dios dice que tarde o temprano, Él te enviará factura para ajustar cuentas, unos lo llaman karma, yo lo llamo, justicia divina. No importa el dolor que alguna vez alguien nos causó, la realidad es que en esta vida, todo se pega, y es que nuestras acciones o las acciones ajenas siempre tendrán consecuencias. Nada escapa a la justicia divina y es nuestro deber esperar a que las personas reciban en justa medida las consecuencias de sus actos. Es probable que ahora mismo alguien te haya herido con sus acciones, su abandono, sus promesas y desde luego te haya hecho creer cosas que literalmente hoy no valen nada. ¿Es este tu caso? Hoy en este video vamos a aprender. ¿Qué es el karma? cuál es su origen y qué nos tiene que enseñar sobre la vida, sumado a que aprenderemos 25 pasos que deberemos dar hacia liberar nuestro corazón de la prisión que pudo ocasionar una persona que nos hirió. Además, vamos a ver cómo la Biblia nos puede dar respuestas sobre cómo manejar nuestras emociones y aprendiendo a dejar nuestras cargas en Dios. El karma es una creencia que proviene de las religiones y filosofías dármicas de la India, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. La palabra karma proviene del sánscrito y significa acción o deber. En estas tradiciones, el karma se refiere al conjunto de acciones y pensamientos que una persona lleva a cabo a lo largo de su vida y que determinan su destino o su futuro. Según la creencia del karma, cada acción que realizamos tiene una consecuencia o fruto que puede ser positivo o negativo. Si realizamos acciones buenas, podemos esperar recibir cosas buenas en el futuro, mientras que si realizamos acciones malas, podemos esperar recibir cosas malas. El karma, entonces, es la ley universal de causa y efecto que rige el universo. La creencia en el karma también sugiere que nuestras acciones y pensamientos no solo tienen consecuencias en nuestra propia vida, sino que también afectan a las vidas de los demás y del universo en general. Por lo tanto, se cree que las acciones altruistas y positivas pueden tener un efecto positivo en el universo, mientras que las acciones egoístas y negativas pueden tener un efecto negativo. Aunque la creencia en el karma es común en las tradiciones dármicas, también ha sido adoptada por algunas personas fuera de estas religiones y filosofías. La idea de que nuestras acciones tienen consecuencias en el universo es atractiva para muchas personas y puede ser una forma útil de fomentar la responsabilidad personal y la empatía hacia los demás. Entender el karma como mero proceso de sembrar y luego cosechar. Nos permite entender que todo lo que sembremos en el futuro, será eso lo que obtendremos en recompensa. Siendo así, que si sembramos una vida llena de perdón y dejando ir lo que nos hiere, será más sencillo que las cosas buenas vengan a nuestra vida. Para empezar a cultivar eso bello en nuestros corazones, sigamos estos pasos. 25 pasos para liberar nuestro corazón de una persona que nos hirió. Acepta tus emociones, es normal sentirse enojado, triste o herido después de haber sido lastimado por alguien. Acepta estas emociones y permítete sentirlas. Habla con alguien de confianza, si te sientes abrumado por tus emociones, habla con alguien de confianza. A veces, solo hablar de tus sentimientos puede ayudarte a sentirte mejor. No reacciones impulsivamente. Cuando te lastiman, es fácil querer reaccionar impulsivamente. Pero es importante tomar un momento para calmarte antes de actuar. Busca ayuda profesional. Si tus emociones son demasiado intensas o duraderas, considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta o psiquiatra puede ayudarte a procesar tus emociones y encontrar maneras saludables de lidiar con ellas. No te culpes. No te culpes por las heridas que hayas recibido. No es tu culpa que alguien te lastime. Practica la empatía. Trata de ponerse en el lugar de la otra persona y entender sus motivos. Esto puede ayudarte a comprender por qué te lastimaron y hacer que sea más fácil perdonarlos. Perdona. Perdonar no significa olvidar, pero puede ayudarte a liberar resentimientos y a seguir adelante. Perdonar es para ti no para la otra persona. Practica la meditación. La meditación puede ayudarte a calmar tu mente y a procesar tus emociones de una manera saludable. Haz ejercicio. El ejercicio puede ayudarte a liberar tensiones y a mejorar tu estado de ánimo. Dedica tiempo a tus pasatiempos. Dedicar tiempo a tus pasatiempos favoritos puede ayudarte a distraerte de tus emociones y a encontrar placer en otras cosas. Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido. Hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y a enfocarte en las cosas buenas de la vida. Busca el apoyo de amigos y familiares. Contar con el apoyo de tus seres queridos puede ser reconfortante y ayudarte a superar las heridas que hayas recibido. Escribe tus sentimientos. Escribir tus sentimientos en un diario puede ser una forma efectiva de procesar tus emociones y liberar tensiones. Practica la respiración profunda. La respiración profunda puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Dedica tiempo a la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza puede ser calmante y ayudarte a encontrar paz interior. Aprende algo nuevo. Aprender algo nuevo puede ser una forma efectiva de distraerte de tus emociones y sentirte mejor contigo mismo. Haz algo amable por alguien más. Hacer algo amable por alguien más puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo y con el mundo. Busca un propósito en la vida. Tener un propósito en la vida puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y a encontrar sentido en las cosas. Practica la gratitud. Ser agradecido por las cosas buenas de la vida puede ayudarte a enfocarte en lo que tienes y no en lo que te falta, lo que a su vez puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo y atraer energía positiva. Evita la tentación de culpar a los demás. Es fácil culpar a los demás por nuestras heridas, pero hacerlo solo puede prolongar el sufrimiento y evitar que avancemos. Busca la ayuda de grupos de apoyo. Si te resulta difícil lidiar con tus emociones y deseas compartir tus experiencias con otros que han pasado por lo mismo, considera unirte a un grupo de apoyo. Rodéate de personas positivas. Rodearte de personas positivas y de apoyo puede ayudarte a mantener una actitud positiva y a encontrar la fuerza para superar las heridas. Sé amable contigo mismo. Es fácil ser duro contigo mismo después de haber sido lastimado pero ser amable contigo mismo es fundamental para sanar y seguir adelante. Evita las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una fuente de comparación y negatividad, lo que puede exacerbar las heridas emocionales. Date tiempo. Superar las heridas emocionales lleva tiempo y no hay una solución rápida. Date tiempo para procesar tus emociones y seguir adelante a tu propio ritmo. Ahora. Nadie puede sembrar en un corazón que está repleto de dolor, angustia y venganza. Así llevar a cabo estos pasos nos darán el punto de partida para poder hacer crecer en nuestras mentes y corazones un fruto de paz. Para ello deberemos llegar a punto de que nuestra paz mental sea lo más indispensable. Pero ¿cómo trabajar en nuestra paz mental? ¿Qué acciones deberemos tomar? Bueno. La Biblia nos ofrece importantes recomendaciones sobre cómo la paz mental viene de dejar todas nuestras cargas, penas y preocupaciones a Dios. Por ejemplo, consideremos lo que nos dice este versículo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En un mundo donde la vida puede parecer cada vez más agitada y estresante, puede ser difícil encontrar momentos de paz y descanso. Sin embargo, este versículo de la Biblia nos recuerda que podemos encontrar descanso y alivio en Cristo, quien nos invita a dejar nuestras cargas y preocupaciones en sus manos. El versículo comienza con las palabras, venid a mí, lo que sugiere una invitación abierta para todos aquellos que están cansados y cargados. Esta invitación se extiende a todas las personas, independientemente de su origen, estatus social o creencias religiosas. En lugar de buscar la solución a nuestras preocupaciones en otros lugares, Jesús nos invita a venir directamente a Él. El versículo continúa diciendo, y yo os haré descansar. Esta promesa de descanso y alivio es reconfortante para aquellos que están luchando con el estrés, la ansiedad y las cargas emocionales. Jesús no solo nos invita a venir a Él, sino que también nos promete que nos dará el descanso que necesitamos. Esta promesa es una muestra del amor y la compasión que Jesús tiene por nosotros y una confirmación de que podemos encontrar consuelo en Él. El versículo también sugiere que la carga de nuestras preocupaciones no tiene que ser nuestra. Si bien es fácil caer en la trampa de tratar de manejar todo nosotros mismos, este versículo nos recuerda que podemos dejar nuestras cargas en manos de Jesús. Al hacerlo, Podemos liberarnos de la carga y encontrar la paz interior que necesitamos para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Este versículo de la Biblia es una invitación reconfortante para aquellos que están luchando con el estrés, la ansiedad y las preocupaciones. Nos recuerda que podemos encontrar descanso y alivio en Cristo, quien nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos. Si estás luchando con las cargas emocionales, te invito a recordar este versículo y a buscar consuelo en la promesa de Jesús de descanso y alivio. Y si eso aún no termina de alimentar tu alma, quizás debas considerar este otro pasaje. No te preocupes por nada, sino en todo caso, haz conocer tus peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. En el mundo actual, puede ser fácil caer en la trampa de preocuparnos por todo, desde el trabajo y las finanzas hasta la salud y las relaciones. Sin embargo, este texto de la Biblia nos recuerda que podemos poner nuestras preocupaciones en Dios y encontrar paz y consuelo en su amor y sabiduría. El texto comienza con la instrucción de no preocuparnos por nada. Esta puede ser una tarea difícil, pero la Biblia nos invita a confiar en Dios en todo momento y a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. En lugar de preocuparnos por todo, podemos llevar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Esta es una invitación a confiar en Dios y en su amor divino en todo momento. La segunda parte del texto nos asegura que si ponemos nuestras preocupaciones en Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que al confiar en Dios y dejar nuestras preocupaciones en sus manos, podemos encontrar paz interior y serenidad incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La paz de Dios es una muestra del amor y la compasión divina que puede calmar nuestros temores y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El texto también nos invita a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Al hacerlo, podemos cultivar una actitud de gratitud y reconocer la abundancia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Esta actitud de gratitud puede ayudarnos a mantener una perspectiva positiva y a encontrar la paz interior que necesitamos para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. En resumen, este texto de la Biblia es una invitación reconfortante a poner nuestras preocupaciones en Dios y a confiar en su amor y sabiduría. Al hacerlo, podemos encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y encontrar la fuerza y la serenidad que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Si estás luchando con las preocupaciones y el estrés de la vida, te invito a recordar este texto y a confiar en Dios para encontrar la paz y la tranquilidad que necesitas. Estos textos nos han enseñado a dejar las cosas en manos de Dios, a no cobrar venganza cuando nos han hecho daño. Sin duda alguna, podemos tener la confianza que la justicia divina obrará tal como lo dice, en justicia. No se desviará ni mucho menos hará las cosas en nuestra contra. Al contrario, al final, todo tiene que ver con lo que la otra persona hace. Si obra bien, le irá bien. Si obra mal, las consecuencias hablarán.